larga pero rata que ayer dieron los eh, la salud pública a nivel nacional explicando incluso el caso del de director de recursos humanos que está siendo investigado por un caso de corrupción apresaron ayer a Ramón de las Rosas Rodríguez acusado del robo de un equipo de música de un vehículo valorado en 25 mil pesos, propiedad de Stanley Pérez Castaño. Esto sucedió en medio de las elecciones nacionales frente al comedor económico. Vamos a ver lo que dice eh, el apresado Ramón de la Rosa Rodríguez sobre este caso. No. Sobre esas acusaciones en tu contra, ¿qué puedes decir los dinero? Cogiste dinero, es verdad. ¿Eh? ¿Y por qué te acusan entonces? ¿Te ¿En lo que? Que te lo pagué. Te lo pagaste. Pero ¿por qué entonces te expresan? No, lo sé, no te lo pagaste. Ya. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde? ¿Cómo es tu nombre? Ramón ¿qué? Bueno, ahí está lo que dice este muchacho. Él dice que él le pagó esto. Hace muchos días de las elecciones, más o menos el tiempo que tiene el gobierno, unos, eso, de eso hace como tres meses, él dice que él le había pagado esto, esto que se había robado. Pero la justicia es la que determinará. Miren, realizaron una protesta en el día de ayer los familiares del joven que fue muerto en el sector Las Colinas, aquí en San Francisco de Macorís, Víctor Manuel Paula, quien fue ultimado a tiros el pasado mes. Los familiares exigen justicia porque dicen que el autor derecho, Frangeli Paredes de Jesús, alias Amaury Omaito, se pasea por las calles de San Francisco y que la policía no lo apresa. Incluso la policía no ha dicho el nombre completo, como lo dicen los familiares, el nombre completo de este muchacho, así Frangeli Paredes de Jesús, alias Amauri. La policía había dicho que este muchacho se llamaba Amauri Sosa. Pero dicen los familiares que este es el nombre completo. Vamos a escuchar eh, esta protesta que ellos realizaron ayer eh, frente al Palacio de lo que yo le pido a la, a la policía que den la cara y que se entregue el asesino porque ellos saben muy bien quién es, ellos lo conocen y a nosotros lo que nos dan es un nombre falso porque ellos, ellos, ellos saben muy bien que él tiene varios expedientes en la policía y a nosotros como familia no nos quieren decir realmente qué fue lo que pasó aparentemente lo están encubriendo porque él está aquí en la ciudad y todo el mundo lo ve y la policía no hace nada yo lo que exigimos es justicia, todito exigimos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. No se ha hecho justicia. ¿Qué? ¿Qué? La policía no ha hecho nada. Cuando yo voy allá, lo primero que me sientan allá. Cuando yo le pregunto, me dicen ah, que nosotros le, damos, le estamos dando seguimiento, pero ya mi hijo tiene eh, 25 días de muerto, no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué esperan ustedes? Bueno, nosotros vinimos para ver, a ver si esto se pone en movimiento, porque a, a, ahí andan muchísimos rumores de que, que el hijo mío también de que lo en, en un punto de droga, y eso es mucha mentira. Mi hijo era un muchacho muy serio y trabajador están los concheros toditos, los compañeros de ellos, que saben de eso, que, que mi hijo tenía como como 15 años conchando aquí y nunca se dio una cosita de ellos. Eso tengo para decirle. El nombre suyo. Martín Paula Abreu. Y la doña. ¿No yo tengo para decirle que yo quiero justicia, mucha justicia para mi niño. Porque fue, Ajá. él no fue un sí. pollo que mató. Él Andá, se levantaba a las 7 de la mañana a buscarle los de, su, de, de sus dos niñas, que él dejó huérfana en la calle. Y yo quiero que me le haga mucha justicia a ese que me le hizo ese buen daño, que él no se merecía ese daño. Hoy estoy yo destrozada de mi corazón, porque me llevó el corazón, el corazón de mi alma, el corazón de mi vida, que yo no encuentro ni qué hacer ya. Yo, yo me encuentro en casa yo no como ni ruedas no, ni nada, señor. Y yo se lo pido que me le hagan mucha justicia a ese que me le hizo ese buen daño, que no se merecía ese daño tan fuerte, tan grande, señor. En nombre suyo, doña. ¿no? Bueno, ahí está este pedido de... Eh, ...justicia de los familiares de este muchacho que fue muerto en el sector La Colina... ...mientras transitaba en su motocicleta, dicen los familiares, que por este muchacho conocido como Amaury Omaito. Nos vamos entonces, señor director, a ver este accidente de tránsito que fue captado por una cámara de vigilancia en la Bienvenido Fuertes Duarte... Y Nanino aquí en San Francisco de Macorís cuando este vehículo invirtió esta motocicleta. <SILENCIO> A este momento captado por esta cámara de vigilancia de este eh, choque aquí en la Bienvenido Fuertes Duarte. Ayer el IDAC dio una información oficial sobre el caso de la avioneta que cayó aquí en la comunidad del Mamey de cenoví Dicen ellos que están trabajando para establecer las causas del accidente de inicio es una falla mecánica el preliminar de este de este caso dicen que las estas avionetas de fumigación como vuelan eh, muy bajitas si hay un problema pues inmediatamente eh, la avioneta está, está en el suelo estrallada no le permite eh, maniobra porque está muy cerca del suelo, que es lo que le pasó a este muchacho que eh, continúa en el centro médico siglo XXI, tiene las dos piernas rotas y tiene eh, golpes tanto en el pecho como en la cabeza. Vamos a, a ver, señor director, solo la primera parte de este video momento en el que la avioneta cae. no! ¡Ay, se explotó! Bueno, ahí está este video que habíamos pasado ayer del momento en que la avioneta cae en la sección el mamey de Zenobis. Ayer otra protesta que se realizó fue la de los cancelados del ayuntamiento municipal que hicieron...